Un momentito, un momentito. Dígame ahora, ¿quién me habla? Sí. Sí. No, pero tú, pero, tú lo, pero tú lo puedes decir ahora en el aire, porque yo voy a tratar ese tema. No hay que porque. Vamos a tratarlo. Dígame, explíqueme ahora, ¿qué es lo que le pasa? ¿Tengo? Dígame ahora, ¿qué es lo que le pasa? ¿Cuál es su problema? Para decirle a, a tu legión de, de televidentes que yo soy inversionista en no una compañía, tengo un certificado de 6.5 millones. Cuando el día 30 me correspondía cobrar los intereses, me da una carta que la compañía supuestamente la están auditando y que tienen todo cerrado el pago de los intereses y el pago de los capitales. Y yo soy un hombre de trabajo un comercial que ni siquiera salió nunca de mi país. Tengo conocido en la universidad y cuando me con la sorpresa me estoy poniendo ojos, y opté por llamar para que tú hagas un comentario sobre ese tema. ¿Y qué te, ¿qué te dije? dije? ¿Cuál es tu nombre? Leonardo Díaz Gutiérrez. ¿Dónde tú vives? José R. 142. ¿no puede grabar mi número. Graba mi número, por si. Leonardo Díaz. Gutiérrez. Entonces, cuando tú fuiste a, a retirar los intereses, ¿cuándo te pagaban de intereses? 48 mil pesos. Entonces, ¿tampoco te dijeron de tu dinero qué va a pasar con él si tú decides retirarlo? Me encuentro Ellos alegan que la compañía la están auditando y por orden de los auditores eh, le impidieron que pague los intereses y pague el capital. Imagínate, pero yo me para como tú eres uno de los comunicadores más serios, que eres un ser humano eh, muy sensible, para que tú toques el tema y tal vez esa gente pueda, quizá eh, para una respuesta. Y, y darle llevarlo aliento a uno porque yo veo tu programa toda la noche mi hermano muy bien eh, voy a tratar inmediatamente termine con la palabra de Dios ese tema porque tengo la información de último momento de eso llama mi número para que tú necesitas copia de del certificado mío Tra, tráigamelo el... tráigamelo porque así yo puedo tener sustentación para decir todo lo que yo voy a aclarar esta noche Sí, tráigamelo esta misma noche, tráigame una fotocopia de él para yo poner en evidencia ese, ese, ese hasta el momento, si no lo identifican, lo que podría convertirse en una especie de, de hasta ahora, hasta ahora ellos dicen que han sido víctimas de, de, de una delación, de un fraude, pero ese fraude ellos debían tener el dinero de cómo cubrir a todas aquellas personas que tenían, que tenían inversiones allá, porque así como tú tienes 6.5 millones de pesos, hay familias aquí que tienen ahí 20, 30, 40 y hasta 50 millones de pesos. Entonces una compañía, una compañía financiera de esa índole con tantos años no podía darse el lujo de no tener un respaldo para desde el punto de vista financiero de las entidades que han depositado allí para entonces eh, respaldar a sus clientes. No una, una oh, Trágeme lo personal, yo le recibo, venga inmediatamente. Que aquí, aquí a Telenor, al segundo nivel, venga aquí directamente, que aquí nosotros no le ocultamos ni le guardamos nada. He visto que ha habido mucha mucha como mucho paño tibio con esto, alguna que otra cosita en las redes y yo pues como no tengo aquí compromiso con nadie y mi interés es defender al pueblo yo voy a dar las informaciones que tengo después de la palabra de Dios yo soy un fiel tu programa muy bien le espero por aquí ok gracias igual que ustedes han visto que hay una especie de de fraude que se ha, que se ha cometido eh, a través del WhatsApp, cuando usted da, eh, nunca usted le puede dar a nadie las informaciones de su WhatsApp, las informaciones de su Facebook, de su Instagram, e inmediatamente usted ve una actitud sospechosa, debe, debe colgarle, fíjense como aquí a una, a una comerciante ayer, pues la, la, la estafaron y han estado... Tocando las puertas, robándole a, a sus conocidos. Muy bien, entonces, rápidamente, yo siempre sigo una agenda, la agenda mía es la, la agenda latinoamericana, porque lo que la mayor parte de lo que piensa es vender droga y que sus hijos sean peloteros para los Estados Unidos. Ojalá que todos pudieran ser peloteros. Ojalá que todos pudieran irse a trabajar legalmente a los Estados Unidos y no a convertirse en tecatos, mafiosos, drogas, asesina gente, para después venir aquí a aparentar. Y si eso a mí y el tema de la, de la política de género que quieren implementar de manera obligatoria en nuestro currículum, la suerte que la iglesia y el episcopado reaccionó hoy, la comunidad de padres y amigos de, de los diferentes... Eh, centros educativos más importantes de Santo Domingo fueron y se manifestaron en contra eh, eh, del Ministerio de Educación para que se implemente la lectura de la palabra de Dios que eh, se pretende prohibir mientras que la ordenanza 3319 quiere implementar lo que sería la política de género, le llaman ellos, o sea que el hombre ya no nace hombre o mujer también es intergénero ni es una cosa ni la otra y nosotros tenemos que apoyar eso no, desde aquí yo no voy a apoyar esa vagabundería no importa que yo haya perdido clientes no importa que yo haya perdido amigos porque son muy sensibles esos grupos minoritarios que en el mundo no llegan ni a un 0.2% y que en Europa en Estados Unidos que es donde más de moda se han puesto no llegan a un 3% y que todas esas agencias se han metido en los países como República Dominicana en todos los países latinoamericanos Dándole fondo a los presidentes a través de sus NG como está la USAI aquí y otras instituciones que se escudan de esos recursos y que han hecho el compromiso de dejar eso ahí a como le dé la gana. Al igual que aquí la frontera se ha dejado así a como le dé la gana y el sistema de invasión ilegal y la invasión por el vientre que tenemos continúa como nada porque en este país no hay ningún tipo de, de consecuencias. Y por eso todos los días un escándalo destapa el otro. No voy a decir nada. Manténgase ahí que yo voy a dar, desde mi punto de vista, de, de a los que hasta ahora pudiera ser un, un fraude millonario, del que están siendo víctimas mucha gente, y que el grupo MUNE pues, ha estado pues demasiado parco, como hay inversiones millonarias ahí de mucho tiempo, esa gente tienen que aclarar. Yo voy a leer la carta que ellos dieron a conocer públicamente y de esta gente que está preocupada porque cómo es que usted va a buscar el pago de sus intereses y la que le dan es una carta. que estamos auditando? No, no, no, no. Búsqueme en mi cuarto y siga auditando. Y cumplan. ¿Ustedes tienen problemas? Bueno, pues devuélvanle su cuarto a todo el mundo ahí. Vamos a ver más adelante lo que, lo que tenemos. Hoy es Día Internacional de la Vida Silvestre aquí todo el mundo quiere parquear su vehículo en la sombra pero nadie quiere sembrar un árbol la gente construye edificios, apartamentos y no siembra nadie un árbol pero al vecino que tiene árboles quieren irle a parquear el vehículo en el frente aquí nosotros pues eh, privamos el limpio pero vamos y le tiramos todo el sucio, las botellas la música estridente se la ponemos al vecino. Antes el vecino era tu mejor amigo, ahora es tu peor enemigo. Una sociedad que está degradada. Una sociedad en la que usted ve un, un supuesto Santiago Matías, a lo foque, que se da el lujo de decir que fue a hablar con el presidente y que va a devolver, porque los demás desistieron, a traer de la crítica que nosotros hay muchos aquí, que hemos sido influencia, porque yo he dicho que dentro de poco aquí, y cuidado si son más meritorios, eh, está viva Padre Moncho, Juana, a la pitarra y, y Marola dentro de poco lo tendremos ahí aspirando, a eh, diputado porque están por desesperados. Y un alofoque, una cosa de las redes, diciendo que fue y habló con el presidente para reconsiderar este país. ¿Qué es esto? Un relajo, este país. Estos sinvergüenzas políticos quieren acabar con lo poco que queda aquí. Un día como hoy, de 1776, se produce... De 1776...